Buenas noches, Puerto Rico. Les saluda Ángel Torres y estoy feliz de presentarles los sorteos nocturnos para hoy sábado 14 de enero de 2023 para Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Glendali Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company Supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, aquí con nosotros en el estudio. Recuerda buscar nuestra página de Facebook de Lotería Electrónica, donde puedes ver tus sorteos favoritos en vivo desde cualquier lugar usando tu dispositivo inteligente. Dale, búscala y síguenos. Toma tu boleto en mano, que hoy tú podrías ser un nuevo millonario con Powerball, que para esta noche tiene un premio de 404 millones de dólares, así como lo escuchaste. Y no olvides, Loto Cash sigue acumulando y para el próximo lunes tiene 570 mil dólares y te los puedes llevar a casa sin anualidades, al igual que la doble revancha está en 125 mil dólares. Juega y deja que Lotería Electrónica cambie tu comienzo de año. La suerte te está buscando como tú querías, la revancha no tocaría. ¡Billetazo! No soy lotería, pegados tres y cuatro. ¡Billetazo! No soy lotería, la suerte te está buscando como tú querías, la revancha no tocaría. ¡Billetazo! No soy lotería, pegados.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 Pega 3 o Pega 4, le deseo mucha suerte. El primero para el Pega 2 es el 3. El 3, el segundo es el 5. El 5, el número ganador de Pega 2 es el 3. 5, repito, el número ganador, el 35. Veamos ahora cuáles son los números del Pega 3. Busque su boleto lápiz y papel. Mucha suerte. El Pega 3 comienza... Con el 0, el 0, el segundo es el 4, el 4 y cerrando pega 3 es el 9, el 9, el número ganador de pega 3 es el 049, repito, el número ganador, el 049. Y, y esta noche cerramos con el sorteo del pega 4. Última jugada para cerrar esta semana de premios con Lotería Electrónica, el pega 4 comienza. ...con el 1, el 1, el segundo, repitió el 1, el 1, el tercero, es el 3, el 3 y cerrando Pega 4 es el 2, el 2, el número ganador de Pega 4 es 1, 1, 3, 2, repito el número ganador, el 11, 32... Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. lo esperamos el próximo lunes, el primer sorteo, a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Les dije, y no me creyeron, les dije que íbamos a tener muchas sorpresas. Y ahora llegamos a la parte nuestra, ¿verdad? La celebración también de los reyes, de la llegada de los reyes, de nuestra gran tradición. El, quiero decirle que este año en entrante, nuestra orquesta cumple 65 años, así que necesitamos su apoyo completo. Sí. Esta temporada que viene, que empieza en agosto septiembre, dependiente a todas las actividades, la orquesta toca con frecuencia en la sala sinfónica nuestra, que está al otro lado, aquí en el Centro de Bellas Artes, así que su apoyo es bien importante. Tenemos un jovencito que también estuvo con nosotros hace unos años y le va a interpretar un popurrí, un merlin, de, de varios aguinaldos muy tradicionales,